Hola, muchas gracias por ver el video, muchas, muchas, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que puedas hacerlo en tu casa. Si te gustó, por favor, like, si tenés ganas de seguir viendo más videos como este. Eh, suscríbete, me ayudarías muchísimo. Así que nada, eso. Chao.